sumergiremos profundamente en diferentes métodos que puedes usar y que te ayudarán a ahorrar dinero. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué es tan importante para ti saber cómo ahorrar dinero? ¿Por qué no podemos gastar todo el dinero y los ingresos que generamos con nuestro trabajo duro ahora sin pensar en el mañana? Sé que tienes muchas preguntas y no puedo esperar a darte todas las respuestas. Pero antes de que lleguemos a las respuestas, quiero que sepas que el mundo financiero es volátil. Como tal, cualquiera que desee sobrevivir a la volatilidad que viene con él, debe estar armado con las herramientas de conocimiento adecuadas. Salvar y preservar es una parte de nuestra cultura y de nuestras vidas que podemos rastrear hasta la antigüedad. Incluso los libros sagrados hablan de ahorro porque donde quiera que haya recursos o medios para adquirirlos, hay que pensar en preservar alguno de ellos. Este libro ofrece maneras de prepararse para el futuro, porque cuando se ahorra, no se invierte en el ahora, sino en el mañana. Descubrirás los secretos para mantener la salud financiera. Quiero que tomes un vaso de tu bebida favorita, saltes en ese sofá caliente y muy suave y continúes escuchando con emoción, porque no solo aprenderás mucho, sino que también te entretendrás en el camino. Solo una cosa más antes de continuar, este libro no es solo sobre mí escribiendo y tú leyendo. La palabra clave aquí es consejos o pasos. Así que en algún momento tendrás que alejarte del sofá y aplicar los pasos a los que estás expuesto aquí. Una cosa es tener soluciones y otra muy distinta es poner en práctica lo que se ha aprendido. Ahorrar simplemente significa dejar algo para un uso futuro. En lo que respecta al dinero, ahorrar significa guardar parte de tus ingresos para asegurar tu futuro. Gastar es lo opuesto a ahorrar. Aquí no piensas en el futuro, y el dinero que tienes se gasta tan rápido como entra en tu cuenta bancaria. Debemos tener un firme control de ambos conceptos antes de reducirlo a uno solo, porque a menudo se utilizan simultáneamente. Si no estás ahorrando, estás gastando, y si no estás gastando, entonces estás ahorrando. Sé que esto no es física cuántica, pero quédate conmigo y dale chance a esta información. Quiero asegurarte que gastar no es una actividad que está mal. Sin embargo, hay una escala de preferencias. Hay algo que deberías tomarte más en serio que el gasto, y es ahorrar para el futuro. A medida que gastas, también tienes que darte cuenta de que necesitas ahorrar, porque el mañana está garantizado. Piénsalo de esta manera. Si gastas todo el dinero que tienes hoy y no te queda nada, ¿cómo sobrevivirías? Si te quitan todo lo que tienes ahora, ¿Todavía estarás bien? Debes tener el control de tus finanzas, sin importar lo que sientas que quieres hacer con ellas. El control es crítico porque cuando pierdes el control de cómo manejas tu dinero, finalmente pierdes el control de tu vida. Para que ahorres de forma efectiva, necesitas gastar sabiamente. Esta es la razón por la que ambos términos van de la mano. Algunas personas dan excusas para su incapacidad de ahorrar. Dicen que es porque gastan todo su dinero antes de poder conservarlo. Entonces, ¿cuál es la solución a este problema? Guarda primero antes de gastarlo. Tengan en cuenta que siempre habrá cosas en las que gastar el dinero. Facturas, vivienda, comida, ropa, educación, servicios esenciales, etc. Incluso con una mentalidad de ahorro seguirás gastando dinero para que no sea algo que desaparezca pronto. Sin embargo, necesitas saber cómo manejar tus finanzas de manera que puedas ahorrar, incluso con la inmensa cantidad de oportunidades para gastar que se te presenten. Ya he establecido el hecho de que los gastos son inevitables, pero necesito volver a recalcar el punto de que no se puede disfrutar de un futuro de independencia financiera si no se ahorra. En el momento en que aceptes el mensaje de ahorro y lo practiques consistentemente, notarás que habrá un progreso significativo en tus finanzas. Si has estado gastando mucho y no has ahorrado, puede que te lleve un tiempo hacer ajustes con tus finanzas. Pero si eres resistente y proactivo, los pasos que encontrarás aquí te serán de gran ayuda. 1. Te ayuda a vivir una vida mejor. Con los ahorros se puede vivir una vida mejor ahora mismo. Así que mucha gente no puede ir de vacaciones o incluso visitar a su familia en otra ciudad por falta de ahorros. Esta no debería ser tu historia. Puedes vivir una vida mejor si empiezas el proceso de ahorrar ahora. 2. Te prepara para la jubilación. No hay otro momento adecuado para la planificación de la jubilación que ahora mismo. Si esperas hasta los 50 años para empezar a ahorrar, tendrás que ahorrar mucho más dinero que si empezaras a ahorrar ahora. Tampoco te aconsejo que esperes a que el gobierno te ayude. Empieza a ahorrar mientras trabajas hoy. Empieza a ahorrar un poco de dinero para que puedas jubilarte bien mañana y disfrutar de los frutos de tu trabajo. 3. Se convierte en un fondo de emergencia. Cualquier cosa puede pasar en cualquier momento y las emergencias pueden hacer surgir varios dolores de cabeza. Si has estado ahorrando, no te será difícil manejar las emergencias. Si tienes que hacer algo inmediatamente y requiere dinero, podrás manejarlo porque tienes los ahorros que puedes aprovechar. 4. Crea una posibilidad de invertir. Escucho a mucha gente quejarse de que no invierten porque no tienen los fondos necesarios. Esta es una de las razones más importantes para ahorrar. Debes tener el dinero reservado para invertir cuando se presenta la oportunidad. 5. Te da poder. Si le preguntas a alguien que es un ahorrador constante, te dirá que se siente capacitado cada vez porque sabe que pase lo que pase, podrá cuidarse a sí mismo. La sensación de poder que le darán sus ahorros nunca desaparece. También estarás en posición de ser más caritativo, si así lo deseas. 6. Te ayuda a planificar. Serás mejor planificador cuando seas bueno ahorrando. Si estás en la universidad, ser frugal y un buen ahorrador puede no parecer atractivo, pero te estás preparando para un futuro financiero exitoso. Si estás esperando un bebé, ahorrar y apartar dinero ahora será una de sus grandes prioridades. Ser un ahorrador constante también te ayuda a eliminar las excusas. Si quieres tomarte unas vacaciones muy necesarias, puedes planearlas si has ahorrado algo de dinero. 7. Te hace responsable. Cuando alguien no ahorra lo suficiente, tiende a abusar de los privilegios que tiene con el dinero que está a su alcance. Así que a veces gastan en exceso, especialmente en cosas que no son importantes. Es demasiado conveniente comprar algo con la tarjeta de crédito y solo hacer los pagos mínimos del saldo. Sin embargo, una de las cosas importantes de ahorrar dinero es el hecho de que serás lo suficientemente responsable como para gastarlo en cosas que necesitas y guardar algo para las cosas que quieres. 8. Ayuda en tiempos de crisis. Nadie planea lo inesperado, pero si ahorras, podrás recuperarte. En caso de accidente de auto, pérdida de trabajo o enfermedad terminal, podrás manejar la situación porque tienes dinero ahorrado. Aunque tengas seguro médico y necesites operarte, tener dinero ahorrado te ayudará a superar esta desafortunada situación. 9. Puedes correr riesgos. Sea audaz en la vida y toma riesgos calculados que te lleven a logros significativos en tu futuro con tus ahorros. Hay momentos en tu vida en los que sabes que todo lo que necesitas es dar el siguiente paso, pero si te retrasas por falta de dinero, serás infeliz contigo mismo. Ahorra ahora y luego arriesga. Las importantes razones para ahorrar dinero que tienes en este capítulo deberían ser suficiente motivación para que empieces a pensar en ello. Inspírate para vivir tu sueño y no te detengas por falta de dinero. No seas la persona que siempre está pidiendo ayuda a los miembros de la familia o a los amigos, sino la que puede ser lo suficientemente caritativa como para cambiar la vida de alguien. Encontrarás los 50 mejores consejos para ahorrar en el próximo capítulo. Así que date prisa y empecemos.